Vacío. Este niño está perdido y mi corazón sigue siendo frío Pero qué calor, el que traigo yo en la pena Qué calor, este olor que quema, que calor Tu cuerpo es mío en la arena Así ganamos, así Dale, cuántas es que vale Con mi mis música suena en todos los niveles De los rosales a los laureles En esto no tenemos iguales, así que sube esta pesa Dejar atrás todo lo que me pasa Fue todo el falso que me traiciona Hoy quiero luz en la playa en Maca, todo el malidad. pero que No le pare a nada, retornazos bandido, y bandidos, dolorido, lorido, bailó el corazón, perdido un forajido, valores y sonrío hubiese sido tú, no estaría vivo, no, él quiere coronar y lo va a buscar, lo va a buscar, si no, no puede parar, parar no, para, no va a terminar, no va a terminar, estamos volando, siempre con Que me quieren bajar, no le llegan tantos que quisieron tirar. Ahora todos quieren llamar, ya no vuelva. Ahora bailame lento, que quiero sentir el momento. Viajame en el tiempo, o si quiere vamos a. No